Hola bueno, gente, ¿cómo les va? Acá Luken, eh, Bestia Luken, estamos eh, acá en el Bixi, le vamos a encontrar y hacer un cursito. Que yo voy a hacer su guía, toda esta es la entrada, como vean, acá la bóveda, pero no se entra para ahí, vamos directo por acá, se nos arranca al juego, va. Mi nombre es Luciano y soy el entry fryer de Bestia. Mi nombre es Marco Zamato y cumplo el rol de soporte. Bueno, mi nombre es Ignacio Meyer y soy del rifler del equipo. Mi nombre completo es Nicolás Mariano Dávila y soy el capitán y el sniper de Team Bestia. Bueno, mi nombre es Rodrigo Manarino, eh, yo soy el head coach del equipo de CSGO de Bestia. Hola bestias, mi nombre es Luca Nadotti, Luca en Game y el rol que cumplo dentro del juego es el rol de Lurker. No hay nada, de setembro, Pero que sí juego. te Llegamos el 9 de marzo a la madrugada. Ya miércoles, la llegada fue muy buena, el vuelo incluso fue bueno. Estamos parando en un hotel aquí en Barcelona. Es una ciudad hermosa y el campo es muy bueno, muy cómodo, la verdad, muy grande. Acá primero que tenemos que es un lugar de, es como la zona, com, la zona común, el área donde podremos irse a descansar, a jugar un par de jueguitos, si querés te podés ir a tomar un café. Uy, acá la verdad que los chicos lo estamos usando bastante esto para relajar después de los trenos es muy importante la cafetería ahí los cafés de acá de Claudia se están salvando pilloncitos y vino la verdad está para meter un par de jugadores ahí a, a boxear más a los que les gusta la nominita hay un Street Fighter de acá se escucha el Hadouk <ríe> está muy bueno zona de fitness, zona de cardio mientras tenés acá el proyector con la gente un partido de contra eh, bueno, todas las bolsas, utilizando mucho esto. Te saca, te saca, te saca energía, te relaja. La verdad es que es el sueño. No, esto, acá es el sueño esto te salva de tener que ir a un gimnasio lejos, a crecer, terminas de treinar, terminas acá abajo, te indicás y, y te mandás. Desde acá ponemos música, va, va sonando, pero hay una tabecita con un parlante. Acá hay un baño, es el vestuario, hay un baño y una ducha. Acá los baños no tienen billetes. Después bueno, este es un lugar muy interesante, es donde hicimos fotos nosotros, pero es una arena, o sea, acá tranquilamente pueden hacer un torneo y hay todas ventajas o sea, esto para estar en un bootcamp es tremendo, porque en Argentina no hay ni arenas así como para hacer torneos, acá la tienen en un bootcamp, la verdad que es una locura tener esto en un bootcamp. El día empieza alrededor de las 9 de la mañana. Vamos a desayunar en el hotel. Eh, nos juntamos después acá sacar el programa a las 10 y hacemos un poco de DM para, para activar al principio y arrancamos con táctico o review del día pasado de alguna de del tren. Después tenemos un almuerzo a la una, dato, dato a decir: la, la gente de acá nos dice que, con, que nos llenamos muy rápido porque no saben la cantidad de porciones que nos traen y eso está muy bueno. Y ahí se ponen partiendo por el como... No sé si te quedás en VTT, 1 o para mí el mejor de lugar acá que te quedes. los treinos acá venimos llegando contra Tiel 1 todo el tiempo. Navi, Club 9, Outsiders, G2. Son, son equipos que te ponen muy rápido en el, en el sentido de tomar de decisiones. Y hay diferencia de los equipos de Brasil. En general lo primero que, que se nota es la diferencia de los tiempos. A la hora de, de que te ganen un timing, a la hora de que haya una reacción, la reacción es mucho más rápida. Muy en Vamos a uno y arriba el con otro. Está muy bueno que podamos estar todos juntos. Es la primera vez que estamos con Luca en juntos. Eh, era algo que necesitamos y se siente bien. Nos podemos ver a la cara todo el tiempo, vemos cómo reaccionan todos. La verdad que disfruto cada segundo con ellos en el server o afuera. Eh, es algo que, que me hace feliz. Y se disfruta de otra manera totalmente diferente estar entrenando y estar compartiendo esto con su compañeros y, y no estar cada uno en su casa, por ahí un poco más alienado. Lucho. A ahí está Me saco. Muy muy bien. Bien. Vamos, tío, gracias, la entrada de Luca en, eh, fue la verdad excelente. A mí por lo menos me deja me muy cómodo. Lo que Luca agrega al equipo es, es que él tiene mucho el mapa en la cabeza, sabe muy bien eh, que puede es una buena idea en mid round y lo que hace Luca es eh, no, no solo tiene buenas ideas, sino que también ordena y eso nos da mucha libertad a nosotros para poder jugar y, y concentrarnos simplemente en ganar el espacio que haya que ganar o mantener y matar y ganar. Le trae muchísima energía al equipo, eh, tiene una personalidad muy, muy particular, es sí. muy gracioso. Creo que es una pieza en la cual nos faltaba y nos hacía falta, así que muy contento de tenerlo. Bueno, acá, lugar de bootcamp, el gigante, el espacioso. Lo primero que vemos son los compus, por acá están todos los chicos, lo que sea. los analistas, los managers. Acá están los muchachos total, viendo un par de demos, viendo un par de jueguitos acá es donde estamos todos los players, autor Spinobili, obviamente. Eh, y bueno, donde tuve la de magia, como les digo, la máquina del tiempo sí. Acá estamos la mayor parte de nuestro día, el malito Woodcamp. Acá estoy preparándose para el training, el café, necesario, Además, sí, es muy necesario, necesario. Sí. obligatorio casi. Obligatorio, guerra. Con la apertura del año. Y acá, en nuestra zona de, de cenas y almuerzo, es donde comemos. Acá estamos preparando justamente nos preparan todo, es muy cómodo, traen viandas que son todo muy rico La verdad que está todo siempre muy rico, estamos muy agradecidos eh, Ahora vamos a almorzar, nos siempre a la una de a las ocho por ahí, ocho y media Una eh, para despejar un poco, está para separado de, de las zonas de la PC, está muy bueno eso eh, Porque te hace mover, te hace salir Muy cómodo, muy cómodo, creo que la palabra para este Ucamp es cómodo muy cómodo, tenés todo, tenés todo al alcance, no tenés que moverte, no tenés que hacer mucho. Eh, sí, sí, sí. Podés hacer todo acá, podés vivir acá, la misma si querés. De cara a la clasificación para el Major nos vemos, nos vemos muy bien, creo que estamos en un muy buen, muy buen nivel. Eh, somos un equipo que juntos no tenemos demasiado tiempo, pero eh, cada día es súper importante y somos conscientes de eso. entonces Estamos tratando de aprovechar al máximo. Yo creo que tenemos un, un gran nivel, estamos eh, practicando mucho y corrigiendo muchas cosas que, que no estábamos eh, viéndolas eh, en Sudamérica. Obviamente, este Major clasifica uno menos, pero viendo los equipos que hay y treinando con la gente que estamos treinando y, y conociendo a los equipos que hay, me siento bastante confiado. Creo que no hay que temerlo a nadie, sino jugar y. También siento que todo depende mucho del primer día. Llevamos una victoria al menos, pero, pero muy confiado de que si jugamos nuestro control y estamos todos sólidos o, o, o focus en ese día, eh, vamos a poder hacer la diferencia. ¿no? La verdad que estamos todos con el mismo objetivo en la cabeza. Todos son muy buenos trabajadores individuales y, y por fuera de eso son, somos un, la verdad, un grupo hermoso, a mí me encanta. Eh, cuando no estamos hablando del control nos estamos quedando de risa y y eso ayuda siempre, así que ayuda a disfrutar el trabajar y el poder seguir creando la base y la casa de este equipo que va a terminar siendo, esperemos, la mejor para cuando llegue el momento por el medio Bueno, gente, y Luca acá les quiere pedir como siempre. En realidad nunca se los pido, pero estaría bueno que lo empiecen a hacer todos porque hay un par de giles ahí que tiran la mala. Eh, sepan que los, la gente, los pibes o cada uno que juega su, ve sus mensajes, ve lo que ponen en Twitter, después ven los bots, después los mapas y ven el chat de Twitch. Así que yo les pido que manden buenas energías siempre, su apoyo, que nos contra sirve y no importa si empezamos perdiendo, si empezamos ganando, todo sirve y a uno le entra esa energía y, y ayuda un montón, así que manden ese apoyo, no sean giles. Que apoyen a Bestia en las redes, eh, que manden mensajes y todo lo que quieran. Siempre somos conscientes de toda la ayuda que nos brindan. Desde acá vamos a tratar de recibirla y centrarla en el juego para que luego en los torneos puedan ver un buen counter, que eso es lo que nos importa. Que sigan apoyando y nos sigan, que vamos a dar lo mejor. Estamos todos los días trabajando un montón, todo para darles una alegría, así que contamos con su apoyo. Vamos a dejar todo adentro de la cancha, vamos a dejar todo adentro del server, eh, para, estar, para representar de la mejor forma posible al club y en toda nuestra comunidad que nos apoya. Eh, bueno, pedimos tanto a la gente que nos apoyaba antes a nosotros como a los nuevos que vienen por Luca y por Nacho más que nada eh, que nos apoyen, que estén en, mirando las partidas que lo pongan en la tele del living que, no sé, es que, que lo vivan como lo vimos nosotros porque sabemos que hay muchos que lo hacen y también los mensajes de apoyo siempre sirven la verdad que es, es muy hermoso sentir ese, ese apoyo de la gente sea con un mensaje o sea simplemente estando mirando la partida o haciendo el aguante y como el único equipo argentino que va a estar en el RMR queremos sentir ese apoyo general de toda Sudamérica.